Bueno, a continuación vamos a, a presentar el libro de la doctora María del Carmen Ventura Patiño. Les voy a dar una breve semblanza de la doctora. Bueno, ella es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México eh, con grado de Mención América. También es maestra en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social donde obtuvo el grado de convención honorífica. Además, es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde enero del 2010. Bueno, sus primeras investigaciones se centraron en el estudio de la reforma agraria de 1992 y su impacto en la propiedad social, así como las distintas respuestas de los sujetos agrarios. Posteriormente, se interesó en el análisis de los gobiernos locales en comunidades indígenas, esto es, cómo las instituciones de gobierno indígena como los cabildos seguían teniendo o no importancia en el ejercicio del gobierno común y su imbricación con las instituciones religiosas, civiles, judiciales y agrarias. Derivado de esta investigación, surgió la necesidad de dar seguimiento a los procesos de, distinción, de discusión en torno a una posible reforma indígena en Michoacán, así como a las experiencias comunales que reivindican la creación de nuevos municipios y de otras que tratan de ejercer de facto sus derechos de autonomía. Actualmente está trabajando en dos proyectos, uno que tiene que ver con los conflictos agrarios en los que forman parte las comunidades en la defensa de su territorio y recursos naturales, y el otro sobre la aprobada reforma constitucional en materia de justicia en Michoacán y sus implicaciones en el ámbito comunal. Bueno, actualmente trabaja dos temas, eh, que ya, ya se los comenté. Además, ha impartido los cursos Espacio Geográfico y Territorio, Miradas Teóricas y Jurídicas y México Rural 3, Problemas Políticos del México Rural. Bueno, eh, entre sus publicaciones más recientes destacan dos libros, uno del 2010, Volver a la Comunidad, Derechos Indígenas y Procesos Autonómicos en Michoacán, y del año 2017, el libro Derechos Indígenas en Disputa, Legislaciones Estatales y Tensiones Locales en México, que va a presentarnos a continuación el doctor. Muchísimas gracias. Eh, les agradezco sobre todo el tiempo que se han tomado para que después de nuestro seminario podamos continuar con esta presentación de este valioso libro, de esta valiosa obra. Eh, sobre todo porque se trata no solo de una colega, amiga de muchos años, eh, no muchos para que no nos vean tan grandes, pero eh, sobre todo de una distinguida académica que a lo largo de su larga trayectoria ha venido impulsando toda una serie de proyectos sumamente importantes y dentro de eh, ellos... En Colegio de Michoacán, que es una institución muy prestigiosa en el campo de la antropología, eh, voy a tener el privilegio de poderles eh, realizar algunos eh, comentarios muy generales sobre eh, este libro que se intitula Derechos Indígenas en Disputa, Legislaciones Estatales y Tensiones Locales en México, eh, cuyos editores, eh, uno de ellas la doctora María del Carmen Ventura Patiño, aquí presente, eh, que me da mucho gusto que estés aquí, te doy una cordial bienvenida, y por el otro lado Jorge Uceta Iturbide, quien no está el día de hoy, pero sí nos acompaña uno de los eh, eh, eh, importantes eh, eh, autores de, o coautores de este libro, un entrañable colega, amigo Agustín, a quien le mando un eh, saludo especial. Y, por supuesto, eh, esta obra es una obra que merece ser estudiada, abordado no solo por los que abordamos el campo de la antropología jurídica, sino también del campo de la, de la sociología jurídica, pero más ampliamente por un público que eh, en general de las ciencias sociales, pero también está escrita para un público en general, que esté informado o que quiera informarse sobre el estado de la situación de lo que muchas veces nosotros discutimos en México que es la, toda esta concreación de, de los derechos humanos de los pueblos indígenas o ya comúnmente denominados los derechos indígenas en particular lo que han sido todos estos avances estatales eh, todo este proceso de eh, legislación estatal, que muy pocas veces tenemos la fortuna de tener esta visión panorámica que es la que ofrece él. Bueno, yo voy a, a, a intentar eh, ser muy breve en mis comentarios, voy a dar un panorama más bien general eh, del libro, eh, tiene una extraordinaria introducción, verdaderamente eh, al principio cuando me comprometí lo hacía con... Eh, obviamente el interés de, de leer esta obra, y, pero prontamente al leer acuciosamente y minuciosamente la introducción me di cuenta que verdaderamente es una muy buena presentación de la obra y que quizás ya mis palabras sobren después de esa soberbia presentación eh, introductoria de, de esta obra. Sin embargo, me eh, permití hacer algunas eh, notas eh, la doctora eh, me había dicho eh, pues que eh, realizar una presentación y yo la había acotado a unas escasas cuatro hojas escritas eh, ella me pidió que lo ampliara un, un poquito más, entonces voy a obviar esas eh, pequeñas hojas en aras de a, darles una visión un poquito más amplio pero sin que pues, en una exageración de, de los tiempos para que ustedes puedan eh, pues eh, vislumbrar la, la, la obra bueno en términos eh, generales me parece que es una obra sumamente importante para lo que estamos viviendo hoy por hoy en el campo de la, eh, del, del derecho y particularmente también de las ciencias sociales ¿por qué la relevancia de esta obra? me parece que la obra en general que es una obra de más de 500 hojas y que no es eh, sencillo leer tan solo ayer por la noche que intentaba hacer como un resumen eh, panorámico de la obra, eh, cuando vi la obra, ya eran las 3 de la mañana, eh, de, tan de tan extensa que es la obra. ¿Cómo se compone la obra? Bueno, la obra tiene dos grandes eh, partes eh, fundamentales. En la eh, primera parte, los, eh, eh, los dos eh, editores se dieron a la tarea de dar una introducción y en la primera parte denominada cuestiones jurídicas y leyes indígenas, ellos eh, conjuntan toda una serie de grandes aportes y reflexiones sobre las distintas eh, realidades estatales en todos estos eh, procesos de, eh, de los alcances jurídicos en la materia de derechos eh, indígenas. De allí encontramos eh, textos sumamente interesantes, uno que tiene una visión muy general sobre lo que es eh, la ciudadanía étnica eh, de Jesús eh, Solís, que es bastante panorámica, que tiene eh, eh, seguramente todo un aporte teórico muy interesante para eh, entender toda la construcción de lo que hemos vivido en México y sobre de esa base es justamente que eh, se aboca eh, la primera gran parte de de, de esta obra. Y posteriormente tenemos toda una serie de contribuciones sobre lo que ha venido sucediendo en el, en el país, desde el caso de Oaxaca, de San Luis Potosí, en el caso de Chiapas, de Puebla, de Veracruz, de Querétaro, de Guanajuato, de Michoacán. Y eh, finalizando esta primera parte, eh, haciendo un, un breve, muy breve resumen del eh, esqueleto, diríamos, eh, de, de la obra está un aporte bueno dos aportes de la doctora eh, eh, en donde una aborda el caso de Michoacán junto en conjunto con el, a dos manos y conjunto con el doctor Orlando Aragón pero uno que a mí me interesó mucho eh, particularmente porque no, el libro no solo asume una posición teórica academicista, sino también un compromiso de trabajo y sobre todo una metodología eh, muy rigurosa y una metodología muy sofisticada para medir los alcances jurídicos de estas legislaciones. Entonces, en, en el último texto de esta eh, primera parte, la doctora eh, María del Carmen Ventura, eh, en ese texto que se denomina los alcances jurídicos en legislaciones indígenas estatales, se da la tarea, nada más y nada menos, que de realizarnos toda una serie de cuadros eh, explicativos de lo que está aconteciendo en, en, en México y que a lo largo de estos, eh, de estos cuadros, que nosotros los eh, podemos eh, ver desde la página 279-281 en adelante, ella eh, nos habla eh, sobre eh, dos, eh, dos, eh, dos aspectos eh, centrales, eh, por un lado eh, nos indican los estados y por el otro lado las contribuciones eh, que, eh, y alcances jurídicos que tienen cada, en cada uno de los estados, dividiéndolo eh, por un lado en sujetos jurídicos, en un segundo eje eh, transversal, la autonomía en todos estos eh, sistemas eh, jurídicos, y finalmente en lo que es eh, los derechos políticos y a través de estos tres grandes ejes, ordenadores, eh, transversales para todos los estados ella da una visión panorámica de cuáles han sido los avances y los alcances constitucionales ¿por qué es importante esta, eh, este primer apartado del libro? considero que es por tres razones por un lado, porque en todas las discusiones que hemos tenido en, con relación a los derechos indígenas en México, normalmente eh, partimos a, eh, de una visión estadocéntrica, pensamos que el Estado es el que regula eh, jurídicamente eh, el poder en México, lo es así hasta un punto eh, limitado en donde tenemos que entender al Estado como esa gran correlación de fuerzas, de poderes entre distintas eh, clases sociales, entre distintos grupos sociales, eh, es decir, entre eh, una gran tensión de las fuerzas y que de esa, eh, derivado de esa gran tensión de fuerzas y que son no solo fuerzas eh, eh, políticas eh, actuales, sino que han sido también otras fuerzas, como las fuerzas históricas, como las que se lograron desde las primeras constituciones, desde la constitución de Apatzinga, las constituciones, por supuesto, del 17 y todas las reformas constitucionales que se vinieron derivando desde los, eh, eh, eh, desde los años eh, 90 todas ellas fueron eh, creando eh, prácticamente esta, este nivel de tensión. Y por eso en esta, en esta obra eh, es sumamente relevante observar de qué manera eh, la, los editores tienen una visión panorámica y observar que eh, no sólo eh, en la consecución de los derechos de los pueblos indígenas eh, existe eh, toda una, una construcción <risa> que parte del Estado y a partir de ese artículo segundo constitucional y de, otros, eh, de otras reformas, tanto en el artículo primero como en muchos otros que se, eh, que se han venido gestando, eh, se nos olvida mucho a veces que gran parte de lo que eh, contiene también en nuestra Constitución eh, viene gestándose en esa atención que se hizo a partir de los años noventas y que fue primeramente la adición al artículo cuarto, y en conjunto con el artículo 4 la ratificación del 169 pero por el otro lado la eh, contra reforma agraria en el 27 constitucional en los artículos del trabajo entonces en esas dos fuerzas a veces medimos todo con relación a lo que es el campo del derecho internacional en el, en el campo de lo que es el derecho positivo nacional que de positivo tiene poco verdad pero en fin, así le denominamos pero en ese sentido a veces obviamos lo que han sido los avances eh, constitucionales estatales como nosotros eh, sabemos y además nos informa muy bien la obra eh, es la constitución oaxaqueña, seguramente la que comienza a consecutar en gran parte, desde antes de eh, todas las reformas los primeros avances constitucionales en la materia, pero sin embargo tras eh, las eh, reformas eh, constitucionales, sobre todo el artículo segundo constitucional, que como ustedes saben no tiene ley reglamentaria en México, eh, y esa es una agenda pendiente todavía, pensamos que ya está todo hecho, que ya está el artículo segundo, que ya eh, eh, no es necesario eh, seguir eh, continuando con la lucha en el avance legislativo, pero yo vengo a, a empujar un poco eh, esta idea de que necesitamos seguir avanzando eh, sobre todo, eh, quizás yo no valdría la pena en, en la ley reglamentaria, porque a lo mejor eh, en vez del segundo, pues podamos tener nuevos artículos eh, ahora en México, particularmente en materia indígena. ¿Por qué no pensar en que esta en que eh, no existen fases en realidad en, en la construcción y, eh, de, de los derechos indígenas en México, porque el derecho de los pueblos indígenas en México no avanza en las mentes más privilegiadas que tienen los juristas en México, ni avanzan sobre todo en nuestras sesudas ascensiones eh, academicistas, sino avanzan inconforme en los, los propios movimientos sociales, y que esos movimientos sociales son los que le abren la rueda a la, a la historia y son los que empujan justamente las grandes demandas sociales y la, en la sesión de hoy de nuestro seminario eh, justamente hablábamos sobre lo que va a ser la nueva constitución en la Ciudad de México, los alcances y las grandes limitaciones, que eso va a ser yo creo que parte de lo que será la, la próxima edición de tu, de tu obra y que seguramente pues ahí las contribuciones tanto de la doctora Cuadria Donón como eh, también de la de la doctora Consuelo Sánchez, yo creo que eh, serían sumamente importantes para eh, ver todavía estos avances constitucionales. Pero en, en, en general, en este eh, primer apartado, yo quisiera detenerme eh, justamente para eh, leerles un pequeño extracto de lo que viene en, en la cuarta de forros del, del libro y que es un pequeño resumen... Eh, que no se eh, crea digamos, este ámbito de por dónde se, se va a configurar este, este libro, que en una primera parte eh, se quita, se despoja de esta visión estadocéntrica, y es decir, los derechos de los pueblos indígenas avanzan también eh, estatalmente, pero también decirnos que estos eh, derechos eh, indígenas tienen eh, también avances que deben de ser metodológicamente abordados desde nuevas visiones, no sólo jurídicas, sino antropológicas. Y a mí me interesó sobremanera ver en este libro esa enorme capacidad novedosa, me parece, desde el campo de las ciencias sociales, de cómo tendríamos que hacer esas grandes tablas del saber para determinar cuáles son los avances que nosotros tenemos y a partir de eso hacer como esto que ahora denominan eh, los que saben, las cartografías quizás jurídicas o las cartografías no sólo ya de los conflictos sociales, sino las cartografías de los avances eh, eh, constitucionales y los avances estatales. En fin, me parece que eh, quitar esa visión estadocéntrica, establecer estas nuevas cartografías sociales y sobre todo, un absoluto eh, criterio eh, de compromiso, de trabajo y de un exquisito conocimiento de cada uno de los autores, que no solo son simples autores de, de cada uno de los capítulos, sino han sido actores eh, principalísimos en cada uno de estos eh, eh, eh, avances constitucionales que se, que se han dado en la materia. En esta página del cuarto de foros nos dice que el reconocimiento, cito, de la población indígena en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos no sólo marcó una ruptura con impronta nacionalista derivada de la porrevolución, sino que también obligó a la readecuación de la legislación propia de cada entidad a fin de lograr concordancias jurídicas, o esto que llaman ahora la armonización eh, jurídica. En este ámbito donde se puede analizar con mayor detenimiento la interrelación de dos dinámicas. Por un lado, las demandas y posiciones de las poblaciones indígenas específicas, así como sus reacciones a las reformas legales, mismas que un es hilado entre la movilización organizada, la resistencia política y el utilitarismo económico. Dependiendo de los casos y del particular contexto de violencia que actualmente se vive en buena parte del país, esas expresiones se han visto potenciadas o anuladas gracias a proyectos productivos y extractivos rapaces a los efectos de la democracia electoral y a complejas redefiniciones identitarias. Por otra parte, está el uso institucional del multiculturalismo en boga, que en el mejor de los casos ha ido acompañando de un tímido y selectivo reconocimiento de derechos y demandas indígenas, pero que básicamente se ha abierto paso a una mera retórica de reconocimiento con pocos efectos prácticos a propósito de los derechos al territorio, a la protección y recursos naturales y a la autonomía. Termino con eso la, la cita. Y en ese sentido, en este primer apartado, lo que nos muestran, eh, junto con los actores que han estado eh, trabajando en, en cada uno de los, de, de los estados, eh, cómo ha sido todo este proceso del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Después de, ahora sí, voy a decirlo con propiedad, de muchos lustros, ¿verdad? Sino cinco siglos de eh, la conquista y la. Y, y la colonización que se dieron en, en, en México de ese proceso terrible que creó eh, diversas políticas indigenistas eh, que no son además homogéneas a lo largo de la historia, sino que tienen distintas vertientes, desde lo que primero se denominó el derecho indígena hasta la, eh, ya en el periodo independiente, con diversas motivaciones eh, políticas se fueron creando otro tipo de legislaciones. Todas eh, con todo un proceso de porosidad eh, jurídica sumamente interesante y que ahí tenemos que recuperar eh, mucho de las voces de lo que quizás eh, nuestros eh, grandes y sabios eh, maestros entre ellos el doctor Guillermo Margadán pero también de un grupo de trabajo de romanistas y de derecho antiguo náhuatl como era la doctora eh, Mercedes eh, Galloso y Navarrete denominaban justamente como desde el derecho indiano eh, y desde el derecho mexicano, tiene muchas eh, influencias incluso mesoamericanas, de que esta porosidad legal, de que esta interlegalidad, que a veces pensamos que el derecho positivo mexicano es una columna así eh, eh, hecha y construida y que no tiene eh, ninguna... Eh, ninguna otra eh, fuente más que el derecho romano, el derecho romano, el derecho de gentes y de ahí el derecho indiano, el derecho español en América, eh, nos damos cuenta de que hay muchísimas otras influencias. Y en ese sentido me parece sumamente interesante cómo en este libro, en el texto de Jesús eh, Solís eh, eh, Cruz, Justamente habla precisamente de este reconocimiento a esta ciudadanía étnica en una perspectiva histórica, de cómo de este indigenismo eh, etnopágico, integracionista, se pasó a un multiculturalismo de eh, una eh, democracia simulada, de una democracia poco radical y de una democracia multiculturalista que tan solo reconoce simplemente eh, como dice Charles Gates, que es un autor central que está también detrás de la construcción teórica en este libro de lo que eh, se, él denomina el indio permitido y lo otro del indio radical es decir, de uno permitido multiculturalista que acepta que tengas tus pues, abusos y costumbres y por el otro ya el radical cuando eh, eh, eh, tiembla justamente en el eh, eh, oligárquico y el estado capitalista neoliberal que tenemos ahora racista y excluyente patriarcal también eh, eh, cuando se hablan de esos otros derechos de los derechos económicos y ahí hay dos pasajes que me parecen sumamente interesantes dentro de esta primera dentro de esta primera eh, apartado eh, introductorio y es en donde eh, nuestra eh, autora eh, perdonen que no encuentro la, eh, la la página, pero resulta que olvidé mi libro en, en, en mi casa y Rosy me ha hecho eh, favor de, de facilitarme su, su copia y les pido una disculpa por este, por este pequeño retraso en, en, en la cita, que es una cita muy interesante eh, sobre lo que es esta, la construcción de este, de, este, de este libro y que obviamente nos, nos eh, refleja eh, eh, la, esta cita, si es que el encuentro ¿verdad? El, el, el, los, eh, un, un pie de toque de lo que ha sido la, la, el, la necesidad de configurar este, este, este libro y nos dicen dice la, la, los, los autores en esta primera, en esta primera parte eh, la tenía por aquí pero como siempre, se, se trata de escapar las, las, las mejores citas de los, de los textos. Aquí está. Eh, cito eh, al autor. En ese tono nos interesa indagar los alcances y límites jurídicos de las leyes indígenas así como los procesos locales que han contribuido a su impulso. Porque siempre pensando en esta visión Estado-céntrica, pensamos que va todo de arriba hacia abajo, sin entender que los procesos locales también incluyen hacia arriba. Por cierto, en un pa país pletórico de instituciones, con un Senado y con congresos estatales dedicados a promulgar leyes a mansalva que difícilmente se cumplen, es lícito preguntarse, no sólo el para qué de las normatividades indígenas, sino también la pertinencia de atenderlas en términos del análisis social. Pese a que el ámbito jurídico es un campo de lucha y debate, quizás fuese más práctico asumir el divorcio entre la realidad y la ley, para centrarnos en la vida social y las demandas y movilizaciones indígenas, desestimando así artículos, incisos y párrafos legales. Aquí lo que deja entrever es una visión no positivista del derecho o una visión no juridicista del derecho. Es decir, introduce una visión sociológica de que no solo sirve analizar las leyes en su conjunto, sino que también darle ese contexto histórico y social al cual es el contexto en las cuales se va a aplicar. Y dice... Sin embargo, una observación del antropólogo Agustín Dávila puede ayudar a revaluar la necesidad de atender analíticamente la legislación mexicana desde las ciencias sociales. Y dice: y este es un pie de toque del libro, de, de, las movilizaciones indígenas acrecientan su legitimidad en distintos tipos, en distintos ámbitos de la esfera eh, pública y acaso su efectividad. Si se realizan al amparo de disposiciones legales específicas. Es decir, está en mancuerna entre lo que es la movilización, así como en el caso, por ejemplo, de Atenco, que hemos hablado un poco, y en el caso de Atenco, que es la movilización, y por el otro lado, eh, los recursos eh, legales y los recursos jurídicos que en su momento se pueden dar. A lo largo entonces de la obra tiene un aporte eh, epistemológico nuevo esta visión de la sociología y el derecho, esta visión no publicista del derecho. Pero además tiene una, eh, tiene una visión eh, en donde los intelectuales que escriben aquí son al mismo tiempo actores sociales que están incluyendo en, sus propias, eh, en las propias legislaciones. Y el aspecto metodológico que me parece que es sumamente relevante y no menos eh, eh, importante también es señalar la, eh, el minucioso trabajo de lo que en el campo del derecho nosotros denominamos el derecho comparado y eso me parece que es algo muy novedoso para el campo de la antropología jurídica en la segunda parte, no crean que me voy a extender mucho se llama procesos locales, diversidad de respuestas en donde hay diversos textos, son 16 textos los que conjunta el libro e igualmente una introducción Ahí eh, nos hablan justamente de estos procesos eh, locales, es decir, de las movilizaciones sociales, que no necesariamente son los que se han dado en, el, en, el, en, los, en los casos que se analizan en la primera parte. Hay casos, por ejemplo, en general de Oaxaca, en el caso de Cherán, el caso de lo que está sucediendo en el sur de Veracruz, lo que es, es la normación en Guanajuato. Eh, sería muy largo eh, enumerar a cada uno de los casos textos de los autores, por lo que voy a pedir disculpas, pero no voy a hacer la omisión de alguno de ellos y vaya a ser peor la, la presentación, el caso también de Michoacán y eh, eh, por último, pero no muy eh, eh, relevante, eh, para, para la partidocracia que está viviendo el país, ¿verdad? particularmente hoy, que es el tercer y último debate, verdad eh, eh, que no es el quinto partido de fútbol, sino es el pues es la, la última parte lúdica de, eh, de lo que estamos viviendo. Hay un texto sumamente interesante de Manuel Rodríguez Domínguez en donde nos habla de los pueblos originarios y de, la, y de las redes político-partidarias en la Ciudad de México. Está incluyendo aquí lo que eh, acontecía, pero que sin legislación, porque ya ven que estuvimos cuatro veces engañados con que ya iba a salir la ley en la Ciudad de México, y cuatro veces pues, nos regresamos a la casa nada más con, pues, este, con nuestro atole ya frío, ¿verdad? Eh, eh, en ese texto me parece que eh, muestra cómo esta correlación de fuerzas siempre lo vemos entre las distintas... Eh, eh, digamos, pensamos que el derecho es simplemente y el Estado eh, son eh, toda esta correlación de, de poder y de fuerzas entre los distintos eh, intereses sociales en una visión quizás muy ortodoxa y reduccionista del, del marxismo, que no sé en dónde la pueden encontrar, ¿verdad?, porque ni Pachucanis este, lo pensaba así, ¿verdad? Eh, eh, se pensaba que simplemente el derecho era una expresión minimizada de lo que eran los intereses de la burguesía esa es una visión que me parece que nunca en el marxismo estuvo planteada de esta manera y que eh, ya hay eh, eh, libros y textos eh, muy importantes que abonan eh, mucho sobre ello y que eh, el marxismo jamás se podría reducir a eso en ese sentido, eh, cabe decir que la sociología jurídica, que la crítica jurídica que la antropología del derecho marxista, porque aunque no lo crean todavía existimos los los marcianos, eh, eh, pensamos en esa, en ese pensamiento radical, en esa crítica jurídica que eh, abona justamente en, en el pensar no céntrico, sino pensar que también hay otros eh, aspectos que son los partidos políticos que hoy también en la economía sumergida y otros procesos que están eh, también de, eh, como referentes en ese, en ese proceso en, eh, en los distintos eh, textos que eh, vemos llama también eh, la atención otro texto sobre la comunalidad frente a la normalidad institucionalizada. Esto que se, pregunta, eh, se preguntaba hace eh, mucho, que es esta tensión epocalista entre lo que son los derechos humanos universalmente reconocidos y por el otro lado lo que es eh, eh, lo que se pilla siempre del relativismo cultural, de qué se puede hacer pues en el caso, por ejemplo, de la violación de los derechos eh, humanos eh, de, los, eh, de los pueblos eh, indígenas y eh, sobre todo en casos ya no solo con el contexto mexicano, sino en con el contexto guatemalteco, en donde hay eh, pues, eh, eh, violaciones de los derechos humanos que han sido pues, señaladas por eh, muchos eh, activistas, por ejemplo, como el famoso gasolinazo, o los famosos linchamientos, que eh, los utiliza justamente eh, este amarillismo de este derecho occidental, eh, que tampoco es homogéneo eh, justamente para soslayar y para eh, eh, evidenciar el carácter eh, soft o el carácter débil que tendrían las poblaciones indígenas para que pues si yo creo que los apretan un poquito más o los estrujan, dirían pues para que los civilicen, para que lleguen a esta visión de los derechos humanos universales, ¿no? de que eh, en el mundo finalmente se consecute todo un ideal de, eh, de luchas históricas de toda la humanidad para eh, que finalmente la, la humanidad tenga esa conversación. Bueno, pues la mala noticia es que esa conversación entre la humanidad nunca se ha dado los únicos verdaderamente universales son los zapatistas, porque ellos invitaron a los marcianos cuando eh, realizaron su encuentro intergaláctico, allá en, la, allá en la realidad, no aquí en México, sino en la realidad, eh, invitaron a, a, a los marcianos, no llegaron, pero a lo mejor no hay marcianos, pero eh, sí intentaron crear ese diálogo, esta conversación en la humanidad, y mientras nosotros no tengamos esa conversación de la humanidad, Enigescovitz, el gran hacedor de la Carta de San Francisco, que después posteriormente se convirtió en nuestra Declaración Universal de los, de los Derechos Humanos, en ningún momento eh, eh, dudó en decir de que eh, la Carta que se estaba construyendo tenía un vértice, que difícilmente tenía una inteligibilidad con respecto a todas las culturas y a todos los pueblos del mundo. Sí, a duras penas se podían entender en, entre el inglés y el francés, que eh, que es un famoso antropólogo eh, eh, en Estados Unidos, que a petición de Eleanor Roosevelt había hecho esta carta, y que eh, si él mismo dudó de esta carta universal, ¿por qué nosotros pensar que sigue siendo una carta universal sin una imposición también colonial?, del reparto que se hizo por el imperialismo después de la Segunda Guerra Mundial. Si no lo queremos ver de esa manera, pues entonces no sé de qué otra manera lo podemos ver. Pero esa es nuestra carta universal y que fue un pacto eh, posimperialista después del término de la...